Nueva Andalucía celebrará desde este jueves 25 de julio hasta el próximo domingo 28 de julio su tradicional feria que contará... con con un completo programa de actos dirigido a todos los públicos y una apuesta por recuperar las tradiciones. El delegado del Distrito, Cristóbal Garre, ha presentado esta celebración acompañado de distintos miembros de la Comisión de Fiestas y ha animado a todos los ciudadanos a disfrutar de los festejos. Este año le hemos querido dar una visión más flamenca y también habrá más participación a los colectivos, ha destacado. ...además, ha recordado que la Feria de Día... ...se celebrará en la Avenida Gustavo Adolfo Becker, ...como en años anteriores. Bueno, pues... Eh, ...muchísimas gracias, bienvenido a, a todos... ...a la rueda de prensa, que damos en este caso... ...desde los jardines de, del Distrito Nueva Andalucía... Eh, ...me gustaría eh, daros las gracias por la presencia... ...por la difusión que hacéis de estos eventos... ...sobre todo tan cercano a, a la Feria, al evento... ...que es lo que vamos a presentar... ...en primer lugar voy a presentar a los que me acompañan... ...que son pues... Eh, ...empezando por aquí por mi, por mi derecha... ...tenemos a Paco Mancilla, dúo Orenal. Eh, ...quiero que esté aquí en la mesa... ...porque me gustaría que os explicara eh, un par de cosas... ...la primera va a ser que os diga por pues, el compromiso... ...de lo que es la comisión de fiesta de los vecinos... ...aportando en esta comisión de fiesta. ...me acompaña igualmente eh, Vanessa Ortiz de Zárate, ...como sabéis es la asesora del Distrito Nueva Andalucía... ...y es la que, digamos la que trabaja cuando yo me hago las la fotos... ...con lo cual estoy encantado de que estéis aquí... ...porque me da mucha tranquilidad". Me acompaña igualmente eh, Felisa, eh, Felisa Rodríguez de Arteatro... ...también está la comisión de fiestas... ...son tantas cosas que hemos querido poner aquí en la mesa... ...para que nos explique un poco... ...pues también la implicación que tienen desde los colectivos... ...desde, desde todas la, las áreas donde están trabajando ¿no? eh, ...en principio lo que vamos a anunciar... ...pues es el programa de feria, que es este... ...donde se ha trabajado desde hace un tiempo... Pues, ...prácticamente un año eh, con la comisión de fiestas... ...ahora nos lo trasladará Paco... ...y donde eh, hacemos la feria y fiesta de Nueva Andalucía... ...desde el 25 al 28 de, de julio... ...es decir, este fin de semana... ...con lo cual, eh, me gustaría trasladar... ...que como novedades, eh, tenemos el traslado de la feria de día... ...se va a realizar este año... ...al igual que se venía realizando... ...como en años anteriores, a la avenida Gustavo Adolfo Becker, ...que es justo enfrente de la iglesia... la rotonda frente a la iglesia... ...y bueno, eh, Vanessa nos va a ampliar ahora todo el detalle del programa... ...pero me gustaría destacar también pues... ...que le hemos dado una visión mucho más flamenca a la feria... ...con actuaciones como Carlos Bravo, los Piratas Flamencos, etcétera... ...y que vamos a tener pues mucha más participación... ...hay muchos más colectivos implicados en el desarrollo de la feria... ...y al fin y al cabo pues intentar recuperar tradiciones... ...que es lo que estamos tratando desde, desde la delegación desde que llegamos... ...me gustaría pues sobre todo agradecer... ...la implicación de la comisión de fiesta... ...del coro rociero Virgen Madre... ...del Centro Personas Activas... ...del dúo Arenal, porque no es Feria Nueva Andalucía... ...sino está el dúo... ...de Paloma Pereira Teixe... ...que encima coincide... ...que no solo baila y aporta su tiempo... ...sino que coincide que es la reina... ...que tenemos este año aquí en Nueva Andalucía... ...a todas sus damas, el rey... ...es decir, todo, todas las personas que, que han trabajado en esto... ...a Javier Rendo Pérez por supuesto... ...por su óleo sobre lienzo que nos ha trabajado... ...para el cartel de, de la feria... ...es un lujo tener artistas y que se les valore aquí en su distrito... ...y sobre todo, bueno, escuelas de baile... ...Asociación de Vecinos Los Campaneros... ...la Asociación de Vecinos al ...la Asociación de Vecinos eh, Nueva Andalucía, etcétera, etcétera... ...también darle las gracias a las... ...a todos los departamentos de, de este ayuntamiento... ...como son la delegación de fiesta, obras, limpieza... ...seguridad, distrito, parque y jardín... ...es decir, todos los que se han implicado... ...para que esto salga bien... ...y sobre todo pues pedirle a los vecinos... ...que disfruten de la feria... ...es un momento, llevan un año esperando esto... ...vamos a trabajar todos para que salga... ...lo mejor posible y que, y que aquí está a disposición la feria... ...y nosotros para lo que haga falta... ...muchísimas gracias y... ...Vanessa nos va a explicar un poquito el detalle de la feria. Bueno, pues como bien ha dicho Cristóbal... ...yo también quería agradecer a todos los colectivos... ...la comisión y los vecinos, comercio y negocios... ...que hacen posible que un año más podamos celebrar... ...la feria y fiestas de Nueva Andalucía 2019... ...por supuesto a Martina, Natalia, Yumara, Paloma... ...Ainara, Marian y Rocío... ...que son siete preciosidades que nos van a representar... ...que van a ir guapísimas... ...y que se nos cae a todos... precios la expresión lavada, ...porque es una, una representación que tenemos... ...de unas niñas preciosa ...y agradecer a sus padres... ...la vinculación y la implicación que están teniendo... ...eso es súper importante... ...cuando contamos con la colaboración entre todos... ...se ha querido hacer una, una, una feria... ...pues que no, que no se olviden... ...los detalles que siempre le gusta tener a Nueva Andalucía... ...y de antemano pido disculpas... ...pues si de alguna manera... ...fallos siempre tenemos... ...y los fallos son para construir y mejorar... ...así que en ello no nos basaremos... ...para mejorar en los, próximos, en los próximos eventos... ...pero más que fallo yo voy a hablar de cosas positivas... Eh, tenemos a Antonio y Margot... ...que son nuestros pregoneros... ...pero que además coinciden... ...que Margot y Antonio llevan, están a la cabeza... ...en el hogar del de, Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía... ...por lo cual hay un programa también paralelo... ...que lo podemos disfrutar, nuestro programa de fiesta... ...de todas las actividades que hace... ...que luego Felisa, pues algunas nos detallará con más concreción... La comisión de fiestas ha trabajado mucho durante el año, pues para que estos detalles que y, y estas participaciones y estas colaboraciones, bueno, pues al final se pongan en, a, para que todos los vecinos la disfrutemos. El, el jueves a partir del jueves a las 8 de la tarde comenzará el desfile. ...de las ferias y fiestas de Nueva Andalucía... ...el desfile por la agrupación musical de Marbella... ...que este año se le ha ampliado un poquito más el, el recorrido... Por, ...para que todas las calles puedan disfrutar de ese desfile... ...que anuncia y pregona que empezamos la, la feria... ...a las nueve y media será el, la inauguración del alumbrado... ...y a partir de ahí todo el protocolo... ...de imposición de bandas y coronación... ...y por supuesto de lectura del pregón... ...de la actuación de la Academia... ...de la profesora Toñi, que desde aquí le damos las gracias... ...porque está implicada prácticamente todos los días... ...en el recinto ferial, en el hogar de la tercera edad... ...participación activa y en la feria de día... ...tendremos también la típica coronación... ...imposición de vainas de, de, de, de bandas... ...del rey y reina popular del centro de participación activa... ...y del Re, de la reina y este año con la... ...singularidades que también vamos a tener... ...rey popular... ...que será sorpresa hasta el propio... ...hasta el propio jueves... ...luego a partir... ...de que termine la imposición de banda y oración ...tendremos un paso doble oficial... ...de inauguración de las reinas, damas y autoridades... ...y su acompañante ...y ya daremos pie a la gran orquesta... ...que, que como no y como siempre podemos dar la gracia... ...de que tenemos al Duarenal... ...que, que es tradicional y no, no hay feria si no los tenemos... ...el viernes... ...aparte tenemos las actividades paralelas... ...que hace el hogar todas las mañanas... ...hacen sus concursos de cartas, de dominó y de petanca... ...donde también entregarán los premios en las finales... Eh, ...el viernes ya, si sí da comienzo la Feria de Día de Nueva Andalucía... ...queremos agradecer al Club Deportivo Los Granados... ...Club de Padres Los Granados... ...porque van a hacer, se van a ocupar de lo que es la barra... ...el montaje y, y la, la colaboración... ...además han dotado de música, de escenario... ...donde va a venir una cuesta... Sousa, los tres días han contratado orquesta, barra... ...han hecho un torneo también de pádel paralelo... ...agradecer también... ...a los torneos que tanto el Polideportivo... ...como el Club Deportivo de, de Tenis... ...están realizando... ...cuyos premios se entregarán el, el domingo... ...a las siete y media de la tarde... ...del jueves en el recinto ferial... ...dará comienzo el concurso de grafitis... ...que este año ha duplicado... ...se presentan ocho concursantes grafiteros... ...que yo creo que van a dejar unos murales... ...preciosos, porque además tienen muchísimo arte... de ...más, uno de ellos... ...fue el autor el año pasado, José Enrique Raquel... ...autor y pregonero del cartel... ...y, y el pregonero del año pasado... ...de la Feria y Fiesta en Nueva Andalucía... ...el viernes a las 8 de la tarde tenemos la fiesta infantil... ...con talleres, con, con animación, con tarta, con merienda... ...a las 8 de la tarde en el recinto ferial... ...a las 9 y media hay una actuación especial... ...de la academia de la profesora Toño y de los campaneros... ...más prolongada, luego tendremos una actuación particular de, de, de un autor y un cantante... ...que tenemos aquí, que, se, que además pertenece a la comisión y se está esforzando mucho en prepararse... ...que es predio Atienza y ha querido que por favor, pues participar y, y colaborar... ...tendremos música en directo y la gran orquesta. El sábado, el sábado por un lado el Mercadillo de Centroplaza... ...también dará su animación de feria en la hora normal del Mercadillo, a la una... Dará comienzo también la feria de día, pero a las 12 en el polideportivo, para los más jóvenes y los más, los más pequeños, una cosa súper divertida que tiene muchísimo éxito, que es la fiesta de la espuma. Con la colaboración de McDonald's. También tenemos esa tarde una ...tarde muy activa, por decirlo de manera, el centro de participación... ...porque también tiene su merienda de niños... ...la participación de la escuela de Toñi... ...la participación del coro rociero de la Virgen Madre... ...que desde aquí agradecemos que también son están muy presentes... ...y muy colaboradores a lo largo de toda la feria... ...actúa, que aquí como bien ha explicado Cristóbal, doblete... ...porque nuestra reina además es una bailadora profesional... ...que actuará en el centro de participación activa el sábado... ...el sábado... En el recinto ferial también estamos de fiesta porque tenemos la suerte de este año contar con un cantante que va a dar mucho que hablar, que nos va a encantar, que es Carlos Bravo, que además es muy conocido, que está cantando con artistas de primer nivel como María del Monte y, y nos va a gustar muchísimo, además de, del baile y la gran orquesta y como siempre con el, con el dúo Arenal. ...y el domingo seguimos la tradición de nuestro domingo de siempre... ...dar la gracia aquí a la parroquia Virgen Madre... ...por supuesto, porque celebraremos el domingo rociero... ...donde también cantará el coro de rociero... ...a la una seguiremos feria de día... ...pero a la una también tenemos el tradicional domingo rociero... ...en la caseta del recinto ferial... ...con la actuación del coro, con el duarenal... ...con degustación de paella... ...además elegiremos a la Miss Rociera... ...de las mujeres que estén allí asistentes... ...a las siete de la tarde... El hogar eh, entregará sus premios de las actividades que han estado realizando y otras actividades que luego detallará Felisa. Y a partir de las 9 de la noche en, haremos la entrega de premios de las actividades deportivas que se han estado realizando durante este fin de semana y previo a la feria en el Polideportivo y en el Club Deportivo de, de ...de tenis y en el Club de Padres Los Granados... ...y además, este año hemos querido también que el domingo... ...hacerlo todavía más musical, más flamenquito... ...y aportar esos valores nuestros de la tierra... ...y vendrán los piratas flamencos... ...a estar con nosotros por la noche en la caseta del, del domingo... ...yo no me quiero ya alargar más que he hablado demasiado... ...solo desearos feliz feria para todos... ...dar las gracias a todos de verdad... ...los que estáis colaborando, participando... ...que lo disfrutemos muchísimo... ...y voy a darle paso a, a Felisa. Bien, yo no soy quien tenía que estar aquí hoy, ahora era eh, Paloma... ...lo que pasa es que estaba aparcando el coche y ha llegado tarde. El, queremos decir que en Nueva Andalucía este año hemos intentado algo... ...y es recuperar nuestras tradiciones. Somos un pueblo muy joven, solo desde el año 64... Es decir, nos falta mucho tiempo para tener unas tradiciones arraigadas. Pero sí teníamos algunas que intentamos recuperar este año. Como es, por ejemplo, el que la banda abra la feria, abra la feria eh, haciendo más recorrido del que ha hecho estos dos últimos años. El que empezar la feria, la iluminación, pero también con las damas y las reinas, ...acompañadas como se si hacía antes de las parejas que ellos hayan elegido... ...para que sea todo mucho más solemne. Somos pequeños, pero tenemos afán por la grandeza... ...así que queremos damas acompañadas de sus parejas. Allí intentaremos pues, tradiciones, yo preferiría que las hubiera explicado Paloma... ...porque es quien lo está llevando más con los niños, Paloma y Alessandra me parece, ¿no? ...es quien lo está llevando con las niñas... ...en fin, lo que esperamos es divertiros... ...yo Antonio acaba de llegar... ...entonces permíteme que explique... ...un poco lo de... ...el hogar... ...en el hogar como ya se han dicho son la... Ah, ...y Margon, si no la había visto... Sí, <ríe> eh, ...las cosas que se han hecho siempre... ...y este año volvemos a una tradición... ...también del hogar... ...y es el desfile de trajes de flamenca... ¿eh? ...donde... ...intentaremos explicar lo que es el traje de flamenca, es el único traje regional que tiene moda, ninguno más tiene moda, ¿eh? pero el traje de flamenca sí, entonces vamos a tener un nuevo un desfile de trajes de flamenca, otros años hemos hecho una especie de teatro, este año no, vamos a volver a los trajes de flamenca, ¿por qué? porque ese teatro que otras veces habíamos hecho interviniendo Margot, este año eh, les hemos elegido, la comisión, a ellos, a Antonio y a Margot, como pregoneros. ¿Por qué? Porque los pregoneros deben de ser, o así lo entendemos nosotros, a lo mejor equivocadamente, personas que conocen el sitio del que hablan, personas que han vivido en él, que han luchado por él y que van a explicarnos cómo ha sido todo esto y lo que están dispuestos a hacer aún a pesar de los años que tengan. Entonces, por eso se eligieron Amargo y a Antonio. Y no hemos querido hacer ningún tipo de representación para que no se nos olvide el pregón que van a hacer. Y durante toda la feria lo tengamos presente. El resto ya lo ha explicado eh, Vanessa y lo ha explicado Cristóbal. Cristóbal. ¿Sí? Paco está allí, a Paco dijimos que Paco no es que pongan solo la música. Y en este momento, permitirme, es el dúo Arenal, pero es Paco. Es el dúo Arenal, pero es Paco, porque llevan el escenario. ¿Por qué? Porque conocen Nueva Andalucía, porque estuvieron la primera vez que se hizo la primera feria. Y quiero al que no lo sabe de recordarles que tuvimos hasta una noria gigante, ...cosa que no hemos tenido, no hemos vuelto a tener... ...y Paco entonces no solamente canta... ...sino que además lleva el escenario... ...yo por mi parte no hay nada más. Bueno pues antes de pasar a Paco... Eh, ...yo voy a comentar un, un, una anécdota que creo que es importante... ...y es cuando tenemos la reunión de comisión de seguridad... ...con las, las distintas policías, la Guardia Civil... ...Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil... Eh, digamos que la policía lo primero que nos pide... ...todos los cuerpos de seguridad lo que nos piden... ...es tener un representante del ayuntamiento en el recinto ferial... Eh, nosotros le hablamos de todos los funcionarios... ...de todo el equipo que tenemos en, el, en, la, en la delegación... ...y nos dicen siempre, no, queremos a Paco... ...es decir, Paco que está desde por la mañana hasta por la noche... ...al que queremos nosotros ir... ...pero Paco no es funcionario, no está trabajando en el ayuntamiento... ...nos insisten, quieren a Paco en el recinto ferial... ...con lo cual, a Paco siempre que le hacemos el compromiso... ...pues lo tenemos allí, está siempre en su barra... ...está siempre tocando, está siempre... ...el que más se implica en la feria... ...con lo cual, esta anécdota la quería contar... ...y luego, aparte de que le pase... ...para, para que explique un poco... ...la visión que él tiene de, de implicación en la comunidad... ...y cómo está trabajando en el, en el grupo... ...de la comisión de fiesta y todo esto... ...a mí me gustaría hacerle un compromiso... ...y digamos que lo pillo aquí delante de las cámaras... ...para, para sacarle el compromiso... Eh, lo venía comentando que... El Duo Arenal tiene un, un paso doble de Marbella, tiene otro de San Pedro, muy conocido además, tiene otro, quiero recordar, de Istán, tiene otro de Casares, la campana Nueva Andalucía, ¿para cuándo? El Ángel. Eh, Paco, nos vaya a hacer un paso doble de aquí de Nueva Andalucía, el compromiso se lo dejo, la parte de patrocinio déjame la que yo buscaré. ...como empresas te echen una mano a que esto funcione... ...como el mismo ayuntamiento te eche una mano para que funcione... ...y queremos que se haga un paso doble de, de la campana... O ...con el representativo de aquí... ...bueno, te lo paso y, y que os cuente. Bueno, esto es... He visto, ...he visto que es una encerrona pero... ...con todas las de la ley... ...pero la verdad es que sería muy bonito... un eh, ilusionante hacer una cosita, pero claro, siempre que eh, sería mucho más bonito hacer un videoclip de Nueva Andalucía entera eh, con una canción de Nueva Andalucía. Y sí que nos vamos a comprometer si hay patrocinio para hacerlo. Así que vosotros también os vais a implicar. Bueno, pues la verdad es que ya está casi todo dicho, ¿no? Eh, solo, bueno, pues decir que tenemos la, la comisión de fiesta, que año tras año nos, nos juntamos y de alguna manera pues eh, eh, convivimos y, y, y tenemos también nuestro granito de arena eh, en, en hacer el proyecto de, de, de las feria. En sí, yo por mi parte, bueno, pues llevar llevo... ...casi 40 años haciendo la feria... ...30 años como el dúo Arenal... ...pero después... ...sí que he estado 10 años con... ...con otro dúo, con Federico... ...y después yo un año solo... ...y conozco bien la feria de, de Nueva Andalucía... ...y bueno pues gracias ...por, por, por, por esa confianza que, que de alguna manera depositan en, en, en nosotros, en mí, en este caso, porque siempre estamos pendientes a que la feria sea un éxito, de que si hay cualquier cosa, lo más mínimo siempre, yo estoy pendiente con, con la policía, en contacto con ella, si vemos mal rollo, pues automáticamente que, que, que vamos cortando y si hay buen rollo, pues también lo decimos que, que estamos tranquilos, es una feria pacífica, una feria que habitualmente nunca ocurre nada, la gente ...vienen con ganas de divertirse, con ganas de pasarlo bien... ...y yo creo que esa es una de las bases más importantes eh, de una feria ¿no? ...y bueno pues eh, ahí estamos eh, para que mmm, día tras día... ...sea un verdadero éxito que yo creo que año tras año lo es... ...siempre con los defectos y con las virtudes también ¿no?... ...porque no solamente defectos, porque defectos siempre los hay... Y, ...y bueno y cada año la Comisión de Fiesta intenta de, de... ...de alguna manera pues mejorar... ...y que sea cada año mejor y más bonita... ...y desde aquí lo único que puedo decir que... que ...invitar a toda la gente de Marbella, de San Pedro, de todo el contorno... ...que vengan a la feria, porque es feria, no es verbena... ...es feria de Nueva Andalucía... ...que vengan a la feria, que de verdad que merece la pena... ...porque eh, se crea un ambiente precioso... ...y son cuatro días mm, a tope, así que, nada más. Muy bien Paco, eh, os voy a pasar a, a dos personas más que suman a la mesa... ...a Paloma y a Antonio, Antonio como pregonero y Paloma... ...pues que también han sido partícipes de la comisión de fiestas... ...y me gustaría que ellos dieran también su opinión... ...qué es lo que opinan y cómo ven... ...sobre todo escucharles que eh, al final son personas... ...de aquí de Nueva Andalucía que están dando su tiempo... ...para que las cosas salgan en condiciones... ...así que escuchamos su opinión. Bueno, ante todo buenos días... ...yo lo que sí quisiera agradecer en nombre de la Comisión de Fiestas... ...es a la, la implicación de las madres... ...de las niñas que este año han salido de reinas y damas... ...la facilidad que nos están dando... Eh, ...no hay momento que se las llame, que enseguida hasta acuden... ...como aquí las tenemos... ...y a las mayores igual... ...muchísimas gracias por vuestra colaboración... ...y todavía no hemos empezado la feria... Eh, ...yo por ahora estoy encargada más que nada de, de... lo que es la cuestión de las niñas... ...junto con Vanessa y Alexandra... Eh, ...es verdad que durante estos cuatro días lo tenemos a tope... ...quería agradecerle a todos los negocios... ...que han colaborado... ...tanto con los regalos que se les va a dar a las niñas... ...comidas, cenas, mmm, meriendas... O, ...les va a faltar tiempo... ...la verdad que les va a faltar tiempo... Eh, con relación a la feria que decir... ...yo soy de aquí, me he criado aquí... ...y para mí no hay feria como la de Nueva Andalucía... ...ni, lo siento, ni San Pedro ni Marbella... ...Nueva Andalucía... Eh, agradecerle a Vanessa mmm, por todo lo que está peleando para que salga adelante la feria. Que sé que es mucho y muchas horas, fuera de su horario de trabajo. A Cristóbal, él ya no hace falta que le diga nada, ya lo sabe. El dúo Arenal, lo mismo, no hay feria sin, sin el dúo Arenal. El centro de personas activas, que están más activas que nosotras a tope, van a tope... ...y nada, simplemente invitaros a que vengáis... ...y en nombre del coro rociero... ...del que formo parte... ...invitaros a la fiesta... ...que para nosotros es la más grande... ...que es el, la misa del domingo... ...y nuestro arroz en la caseta... ...que no se pierda... ...igual que invitar a los jóvenes... ...a que se impliquen en la feria... ...que se impliquen en la romería... ...que se impliquen en todos los actos que hay en Nueva Andalucía... ...el distrito nos necesita... ...y nosotros queremos que para nuestros hijos haya de todo... ...entonces, esa juventud... ...menearse, un poquito... ...y aquí os paso con... ...Antonio. Bueno, buenos días... ...no, el ensayo del precom... lo tendremos allí... ...nada, eh, dar las gracias aquí a la comisión... ...por haberme invitado... ...y por habernos elegido que seamos pregoneros de, de Nueva Andalucía... ...tanto mi señor Margot como yo... ...le he estado muy agradecido por eso... ...y de los demás pues nada... ...al Duarenal lo que le ha dicho antes Cristóbal... ...que a ver cuando saca el Paso Doble para nuestra... ...para nosotros hombre... ...os voy a ¿Qué hacer un inciso. nos hace, ¿eh? Eh, Arenal, el Paso Doble existe... ...está... Pues nada, solo es que lo remontéis. Que lo terminen y lo canten, porque lo canten todos por favor, como mucha alegría y muy bonito que son los que tienen ellos, pues también que lo haga uno para nosotros. Y nada, que pasemos unas felices fiestas, que venga todo el mundo que pueda, lo que tú has dicho a los jóvenes, que se involucren los jóvenes más. Y para adelante que, que salga para adelante todo, ...nosotros en la cafeta, como tú has dicho, en la tercera edad, pues sí, estamos, tenemos varias cosas allí. Y los niños, pues nada, eh, que coman todo, la, todo lo que les que ha invitado. A veces son capaces, que tienen muchas merienda, muchas cenas y todo eso. Y bueno, y ya nada más, que pasen felices fiestas. Y van con el imprevisto esto y no sé qué decir más. <risa> bueno, pues, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Estupendo. Bueno, pues gracias a todos por la asistencia y bueno, disfrutas toda de la feria. Gracias.